Has muerto, has vuelto a mí, lo que en la tierra, donde una parte de tu ser reposa, sepultaron los hombres, no te encierra, porque yo soy tu verdadera fosa, dentro de esa inquietud del alma ansiosa que me diste al nacer, sigues en guerra contra la insaciedad que nos acosa y que desde la cuna nos destierra vives en lo que pienso en lo que digo y con vida tan honda que no hay centro, hora y lugar en que no estés conmigo pues te clavó la muerte tan adentro del corazón filial con que te abrigo que mientras más me busco, más te encuentro. Continuidad. De Jaime Torres Bodet.